Chicos, chicos Chicos Hola Y hoy estamos jugando pvp en el server de antralia con, a, con este amigo que se llama perrito y si quieren que los saluden, pongan en los comentarios el hashtag, el hashtag Junior saludo. Y mando un gran saludo para mi buena amiga Scarlett. Aquí en la descripción dejaré el canal de perrito para que se suscriban. you told, did you believe in them? All the choices you made, did you make them again? Vámonos, vámonos, vámonos, Déjime, vámonos. No, no me hace gracia Va, Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, eh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 y bueno, y los quiero mucho, chicos. Los quiero mucho.